Bueno, estamos hoy con, con Manu Atanet. Bienvenido, Manu, a, a la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber aceptado esta entrevista. Muy bien, gracias a vosotros, Fernando, por esta oportunidad de poder expresar cosas muy necesarias en nuestra profesión. Uh -huh. El tema de hoy es el suicidio. Vamos a hablar contigo de esto. Os presento, antes de nada, un poco el, el currículum de, de Manu. Manu Atanet es bombero profesional en Valencia desde el año 1990. Es cooperante en proyectos de emergencias y post-emergencias en distintas ONGs y actualmente en Bombers Belmont. Es formador en distintas especialidades, entre ellas apoyo psicológico en emergencias a víctimas, afectados e intervinientes y es formado, está formado en terapia de Gestalt. Entonces, en la sesión de hoy eh, el interés es eh, hablar sobre el suicidio porque en el caso de, de mano como, como bombero, pues ha tenido que intervenir en diferentes tentativas de suicidio. Eh, ¿Cuál es alguna que recuerdas ahora? ¿Qué sucedió en alguna de esas tentativas de suicidio? Quizás suicidio consumado. ¿Qué sucedió? Pues mira, Fernando, eh, la verdad es que en eh, bomberos tenemos eh, todo tipo de actuaciones en, en tentativa suicida. ¿no? Eh, desde que llegamos y, y hay éxito, eh, y se llega a hacer una comunicación... Con la, con, con la víctima y a veces, desgraciadamente, cuando se llega, eh, ya la persona ha fallecido, ya se ha suicidado y otras veces, en el momento que estás intentando comunicarte con, con, el, con, con la víctima, pues a veces eh, en tu presencia se llegan a suicidar, ¿no? Y no sé, ¿te podría contar, por ejemplo, algún caso? Pues un caso del de sargento Miguel Cervera, ¿no? Que, que el otro día me contó de, de sus, primeros, sus primeras actuaciones en, en suicidas, ¿no? que fue a una chica que se quería tirar de un balcón, llegaron al sitio, eh, a la calle, no veían hasta que la localizaron y eh, emplazaron la, el vehículo de, de altura. Y cuando Miguel subía por las escaleras a, a atender a la chica para entrar en la vivienda, los otros compañeros, eh, por emisora le dijeron que no hacía falta ya que subiese porque ya se había lanzado esta chica, ¿no? Entonces, claro, eh, en ese caso, eh, las sensaciones que te quedan son muy desagradables, ¿no? O sea, de, de impotencia. Eh, luego hay casos, por ejemplo, con, sigo con, con mi compañero Miguel Cervera que también, pues un chico que se quería lanzar en una zona céntrica de Valencia y pudieron llegar, llegar hasta él con el vehículo de altura y eh, abordarlo, abordarlo. Lo abordaron porque a veces, hay veces que hay situaciones en las que eh, nunca sabes cómo puede reaccionar una, una, una persona con tentativa suicida, ¿no? porque claro, está ensimismado en su idea. Sí que hay a veces unas señales, ¿no? a veces cuando se despojan de cosas, gafas o, o pulseras o relojes. Es una señal de que el siguiente paso lo más seguro es que se vaya a lanzar en caso de precipitados. Hay muchas formas de, de suicidios en las que vivimos. ¿no? Y en este caso, el equipo que iba de la dotación de bomberos con Miguel Cervera pudieron, pudieron eh, abordar y, y hacerse con él. Y, y, bueno, y la verdad es que la satisfacción que te queda es tremenda. Es curioso este caso porque a los tres meses, a los tres meses, eh, Tuvieron un aviso de, de, de, de tentativa suicida y el mismo equipo que atendió a este chico, Miguel Cervera y el mismo equipo, acudieron y era el mismo. Lo que pasa es que, el, que era otra dirección porque su vivienda daba dos calles. Uh -huh. y Tenía balcón en una calle y en otra. Entonces, fueron, esta vez decidió que se quería tirar por la otra. Ahí actuó también un compañero, Jorge Hondo, que fue el que hizo de mediador. Y está grabado además, o sea hay grabaciones. Y al final tuvieron que decidir abordarlo. Esa... Abordarlo significa arrollarlo sí, sí. con el cuerpo. Arrollar, ¿verdad? exactamente. Como, como es una cosa marvel. Que... Sí. Eso es, Fernando. Es una cosa muy delicada. Es una cosa muy delicada. Eh, ahí hay, valoraciones, hay valoraciones. Por ejemplo, hay una valoración que ya estaba el colchón de vacío. Tenemos un colchón de vacío que se coloca justo debajo de donde está la persona que se quiere eh, lanzar, eh, precipitar. Con lo cual ya es una medida de seguridad de que va, va a caer, se supone que va a caer en el colchón y, y no, no va a fallecer. ¿no? Pero en este caso también se valoró mucho, eh, Miguel Cervera dijo, vale, ya podéis actuar, porque ya sabía que estaba el colchón, eh, porque la situación de, de esta persona era, estaba en una situación de mucho riesgo de caerse, de muchísimo riesgo. Y por otra parte, eh, los compañeros tenían una accesibilidad fácil para abordarlo, ¿no? Entonces, ahí tienes que valorar también, claro. Pero ya había muchos indicios de que se iba a lanzar, ¿no? Y, bueno, claro. como se tenía el colchón de vacío preparado, entonces, pues bueno, pues eh, era el mismo que hace tres meses habían actuado, el mismo equipo además, ¿no? Que o es sea, un reincidente, ¿no? Que suele ocurrir. Sí. De hecho, los expertos eh, que nos han, psicólogos que nos han comentado y tal, eh, dicen que cuando una persona intenta suicidarse, a los 90 días, a los tres meses, mmm, hay bastante peligrosidad por, por hechos que han pasado, ¿no? De, de reincidentes. Uh -huh. Y bueno, pues estos casos fueron fueron bastante curiosos, de, porque fue la misma persona y, y actúa el mismo equipo. Cuando, cuando llegas a una situación en la que ves a alguien que ves que se va a suicidar, por ejemplo, precipitándose desde una altura o, o otro caso, ¿qué es lo primero que haces? Nada más ves a esa persona, nada más tienes una cercanía física, me refiero. Bueno, eh, lo primero, hay un protocolo, ¿no?, que es eh, eh, señalizar la zona donde pueda caer, en caso de precipitado, ¿no?, donde pueda caer esta persona para que, vamos, porque a veces ha llegado a ocurrir, eh, que puede caer encima de otra persona. Entonces, señalizar esa zona, apartar curiosos, porque el que haya multitud de gente curioseando eh, crea más tensión. Entonces, la policía ahí tiene un trabajo también importante de apartar a, a toda la gente que está por ahí. Bueno, de hecho, ahora... Eh, pasan cosas curiosas. Este servicio que te contaba antes de Miguel Cervera cuando llegaron al parque, los compañeros ya tenían vídeos de esa actuación. O sea que, que claro, ahora con los móviles que lo puedes llevar. Bueno, pues, lo, referente a lo que me has preguntado Fernando, ¿qué es lo que haces? Hombre, eh, lo más importante cuando te acercas es acercarte con mucho cuidado, con mucho cuidado, de una forma muy respetuosa y... Eh, Importantísimo también tener información de esa posible persona que se va a suicidar, porque es importante, ¿eh? según el tipo. pues Sabemos que, bueno, que, que el 90% de los suicidios se suelen dar en personas con, con, con trastornos mentales, ¿no? con enfermedades mentales, pero no son todos. Es decir, es importante. Uh -huh. Y lo que haces es, es intentar eh, crear un vínculo con, de comunicación con esa persona. ¿Por qué? Porque cuando una persona se va a suicidar, eh, normalmente está tan ensimismada y focalizando tanto el suicidio, ¿vale? Que esa idea es la que le puede llevar a suicidarse. Mientras esté... En... Ahora, si tú eres capaz de crear comunicación con esta persona, que es lo primero que intentamos hacer, crear un vínculo eh, que desfocalice de alguna manera el, el, el querer suicidarse sí. y que esa persona de alguna manera... Eh, empiece a coger confianza contigo, ¿no? Claro. Y siempre, siempre eh, tiene que ser, si se puede, que sea solo una persona que haga de, de comunicador con, con, con el suicida, Una persona, ¿no? Sí. Que a veces, muchas veces ha ocurrido que la persona que intenta suicidarse, por lo que sea, pues no ha querido hablar con policía, ¿no? Porque, pues, no sé, simplemente porque van uniformados, ¿no? O con bomberos. A veces se ha dado casos, que luego, si quieres te cuento este caso también, de un chico no si se quiere tirar un puente, que, que no quería hablar ni con bomberos ni con uniformados y al final los chavalitos, de los chavales del, de, de la ambulancia fueron los mediadores y lo hicieron genial, lo hicieron genial. Sí. Otra de las cosas que haces cuando te comunicas es ofrecerle eh, alguna necesidad ofrecerle alguna necesidad, le pregunta si quiere beber, si quiere comer, si, si es invierno y si tiene frío, pues decirle que le puede facilitar una manta, una sábana, algo, ¿no? Uh -huh. Este caso que te estaba contando de que no quería, no quería contactar, comunicarse con los uniformados, eh, los chavales de la ambulancia le dijeron, ¿necesitas algo? ¿Quieres algo? Eh, agua tal, y le dijeron, ¿quieres un cigarro? Y dijo, él, eh, además era reincidente este chico también, que se quería tirar uh -huh. del puente este. Uh -huh. y dijo, sí, un cigarro, que era un cigarro total. Fue curioso, me río porque fue curioso porque... y porque no pasó nada también. Porque los chavales dijeron, oye, un cigarro. Y, y en este servicio estaba otro compañero que está en, en los instructores para tentativa suicida, Fran Chillida. Entonces, Fran, preguntando, oye, un cigarro, un cigarro, un cigarro total, que eh, había cola de coches, caravana de coches, fue por los coches pidiendo un cigarro. Hasta que lo consiguió, se le dio el cigarro, se puso a fumar y ya entró en una comunicación eh, más, más afectiva, ya lo sacaron de la zona de riesgo de querer suicidarse. ¿eh? Uh -huh. Entonces, lo primero que hacemos es intentar tener intentar tener una comunicación que sea pues eso, de una forma afectiva, eh, no contradecir a, a, a la víctima, ni si está diciendo a veces barbaridades, pues tenemos que entender que está en un estado muy crítico ¿no? y que hay que respetar, hay que respetar. Y, uh -huh. de alguna manera, hacerte cómplice, de intentar hacerte cómplice. Y en ese inicio de conversación, eh, en los casos que has atendido, ¿te resulta fácil iniciar esa conversación con las personas que van a intentar suicidarse? ¿O, ¿O lo que te has encontrado es un bloqueo a la comunicación, como que no te escuchan, no te atienden o no tienen interés en ti? Pues, mira, sí que se dan eh, los dos casos. ¿Eh? se dan eh, personas que no quieren saber nada, que se aíslan totalmente y no quieren ningún tipo de comunicación, cuesta mucho más. Ahí es donde tienes que tener la habilidad de buscar algo que le pueda llamar la atención. Si te han información de él y sabes que es una persona que, yo qué sé, que le usa un deporte mucho en concreto, por decir algo, ¿no? pues a lo mejor preguntarle, llamar la atención, ¿no? Con algo que, que, que lo puedas absorber y sacar de de, de, de, de esa... de ese aislamiento de, con la tentativa de suicidarse, ¿no? Entonces sí que se dan los dos casos, gente que es más receptiva, más a comunicarse y otra que se aísla totalmente. Entonces eh, lo que tienes que hacer, pues si no quiere comunicarse, tampoco hablar en exceso, no es bueno ni soltar discursos ni consejos, simplemente estar en presencia y de vez en cuando pues, preguntarle, preguntarle algo que le pueda llamar la atención. Pero sí que se dan los dos casos, personas más comunicativas. Uh -huh. Y otras que, que, que cuesta mucho comunicarse. Eh, Entiendo, entonces, hay... que a lo mejor la clave es engancharles con el diálogo, ¿no? Es como, si se consigue sí, un diálogo, también. tenemos ya cierta ventaja o ciertas posibilidades de ganar, ¿no? Es algo así. Sí, sí, Fernando, porque, mira, se han hecho estudios y lo que es la idea de suicidarse dura un tiempo. Es un tiempo. Cuando pasa ese tiempo, uh -huh. es como que vuelve otra vez. Si tú consigues distraerlo, desfocalizar esa idea lo más posible, de hecho, de hecho el 90% de los casos que son tratados con una comunicación en personas que se quieren suicidar, sí. el 90% son exitosos, O sea, es decir, consigues que la persona no se suicide. Eh, sí. Entonces, sí, sí que es cierto que, que, bueno, que, que, eso, que tienes que buscar alguna manera de, de llamar la atención y, y para, que, para que salga de. De, de ese trance, ¿no? Porque ya te digo que bueno que hay estudios de que se consigue, si consigues la comunicación con la víctima, lo, lo más probable en el 90% es que, que, uh. que consigas que no se llegue a suicidar. Sí. ¿Y, y cuéntanos alguna de las cosas que te han contado en esa comunicación. Porque la gente hablará de ellos mismos, me imagino, hablará a lo mejor de los motivos que les está llevando a suicidarse. ¿Qué cosas te han contado las personas que han tratado de suicidarse? Pues... Pues mira, te puedo contar un caso que me pasó eh, estando en comunicaciones, algo curioso también. Una chica que se quiere suicidar y llama a su padre. Ella está aquí en Valencia y su padre en Sevilla. Entonces, llama a su padre y le dice que se va a quitar la vida, que ya no aguanta más. Su padre, ¿qué hace? Llama al 112, pero claro, está en Sevilla y se pone el 112 de Sevilla, le explica, 112 de Sevilla se pone en contacto con el 112 de Valencia y el 112 de Valencia se pone en contacto con bomberos. ¿vale? Entonces, eh, nos dan la dirección, enviamos la dotación Sabemos que policía, el 112, nos confirma que el policía está de camino también. Y eh, yo lo que, le, lo que hago es decirle al 112 que por favor me ponga en contacto con el padre de la chica. Consigo ponerme en contacto con el padre de la chica que está en Sevilla y le pregunto si su hija, bueno, pido información de su hija y le pregunto si tiene algún teléfono donde me pueda comunicar y me lo da. Llamo varias veces, no me lo coge, pero al final me lo coge el teléfono. Y entonces, nada, pues empiezo a hablar con ella. Y le digo, pues mira, he estado hablando con tu padre y me ha dicho que, bueno, estás que tienes algún problema, aquí estamos para ayudarte. Y bueno, ella lo que me decía era que estaba ya harta, que estaba harta, que no aguantaba más, que no aguantaba más. Y, y además era por. Era una chica que estaba teniendo malos tratos, estaba teniendo malos tratos, y que no aguantaba más, y que esto era insoportable, y que, y, y bueno. Pues mira, eh, Mari, eh, a lo mejor hay personas que te pueden ayudar, porque hay centros... No, es que no quiero saber nada de nadie, es que no, es que ya me voy a quitar la vida... Es que no hay quien aguante esta, además me he quedado sin trabajo... Es decir, aparte de problemas de malos tratos eh, sentimentales, eh, problemas económicos, eh, es decir, te contaba una serie de cosas... En este caso la chica parece que no padecía ninguna enfermedad mental, ¿no? Y bueno, eh, estaba la policía, yo oigo como están llamando a la puerta... Y, y veo por el, por el, en, el, en, el, en la pantalla del ordenador que policía está en el lugar, ¿no? Y empiezan a tocar y dice, oye, están tocando, ¿y quién es? ¿Ah, pues no lo sé, y se, se ve que va a la mirilla y dice, es la policía. Pero es que no quiero abrir, no quiero abrir a nadie, quiero estar sola. Y entonces yo lo que hago es decirle, claro que sí, eh, si no quieres abrir, estás en tu derecho, no abras. ¿Por qué tienes que abrir si tú no quieres? Bueno. Y le dije, pero bueno, a lo mejor igual, eh, no me acuerdo el nombre ahora, Mari, creo que era. Digo, pero igual, Mari, eh, igual te quieren ayudar y te pueden ayudar, si tú quieres, claro. Bueno, pues al momento abrió la puerta. Abrió la puerta y ya lo que me estaba contando era todos los problemas que tenía. Y eh, eh, yo estoy convencido de que si le hubiera dicho, oye, pues tienes que abrir porque si no abre... O sea, le hubiera un poco, no abre. Estoy convencido. Al decirle que sí, que tiene todo el derecho, que tiene razón, eh, de alguna manera me hice cómplice de ella. Y bueno, ya abrió. Buscas ya entró, una, una alianza, entiendo, ¿no? Buscas una sí, alianza con la persona para que te vea cercana también. Exactamente, eso es. Que te vea cercana, que realmente lo que quieres es ayudar, ¿eh? y, y vamos, y sobre todo, pues, pues no, no hacer discursos ni consejos. Ni... Uh -huh. sí, sí, Fernando. Supongo que será duro para ti también hacer ese tipo de intervenciones, ¿no? En donde escuchas lo que está llevando a una persona a suicidarse, y te das cuenta de todo lo que lleva encima a esa persona, ¿no? y de las dificultades que está atravesando, porque cuando escuchas que tiene maltrato o violencia de, de género, escuchas además que se ha quedado sin trabajo, escuchas toda esa problemática, supongo que eso también será que generará en ti como interviniente un cierto impacto psicológico. ¿no? Pues sí, Fernando, y además no solamente tentativa suicida, ¿no? en, en muchos servicios ¿no? que, que he vivido y que han vivido mis compañeros. Y sí, aunque uno intenta, la experiencia siempre te va haciendo un poco más sabio ¿no? en este sentido, ¿no? de que no te afecten mucho las cosas. Intentas poner unos límites emocionales, ¿no? porque si no la mochila emocional se queda muy cargada. Uh -huh. Sí que es cierto que te afecta. Yo recuerdo servicios que aún los llevo ahí y que me han afectado, que los he ventilado emocionalmente, pero que aún los sigo llevando y que nunca los olvidaré por situaciones muy desagradables, de mucha tristeza, de mucha pena. Y sí, sí que te afectan. De hecho, eh, mira, hace poco, en el mes de diciembre, si no mal recuerdo, hubo una chica que se tiró, se lanzó, se precipitó aquí en Valencia, uh -huh. en un hotel. Y fue la dotación, fue la dotación de compañeros. Y estuvieron mediando con ella, eh, un sargento que estuvo mediando con ella, y uno de los compañeros subió hasta la azotea, hasta arriba. Y como ya había un mediador, pues, claro, eh, tenía que esperar que acabase el mediador, ¿no? Porque, como te he comentado antes, tiene que ser uno. No... Luego, si quieres, te cuento un caso que pasó en Madrid también, de que se metió otra persona por el medio, al final acabó suicidándose. Bueno, pues, en este caso, la chica se lanzó, ¿vale? De hecho, hay vídeos por ahí. Y se lanzó, pues, el compañero este, Luis, eh, se quedó muy afectado. Muy afectado porque él, además, había recibido un curso, no hacía mucho, con, con Frank chillida y él tenía conocimientos de cómo, de cómo eh, comunicarse con... pero claro había otra persona que no lo hizo mal o sea, lo hizo bien, pero claro él comentaba, le comentaba a Fran que cuando volvió hacia, hacia el parque se quedó con un remordimiento con cierta impotencia eh, a veces se quedan sentimientos a veces se quedan sentimientos de culpabilidad de que lo podías haber hecho mejor ¿no? porque esa duda siempre va a estar ahí por muy bien que lo hagas, si el servicio no sale bien, siempre te va a quedar la duda de que se podía haber hecho de otra forma. no Pero claro, uno tiene que aprender a poner esos límites y a, a darse cuenta de que uno lo hace, tanto tú como tus compañeros, eh, lo hacemos lo mejor que sabemos, lo mejor posible, y que, bueno, y que muchas veces, la mayoría de las veces, afortunadamente, los servicios de este tipo salen bien, salen bien, otras veces no. Entonces, nos afecta, Fernando, nos afecta... Tanto estos servicios como otros, simplemente aunque no haya víctimas, una persona humilde, pobre, que ha perdido su casa porque se la ha incendiado y además resulta que ese año no tenía seguro porque no podía ni pagarlo y se queda en la calle y los ves una familia llorando en la calle porque han perdido su casa, eso ya te afecta muchísimo. No hablemos, por ejemplo, de cuando ves víctimas que vamos a accidentes de tráfico y están en el interior pues en situaciones muy, desa muy, muy desagradables ¿no? y esto... Hay que, hay que manejar esto. De hecho, ahora con, con estos 15 instructores de, de tentativa de suicida se va a trabajar un poco también lo que es el, el, el briefing, ¿no? Eh, un poquito contar las emociones que has tenido en ciertos servicios. ¿no? Perfecto, sí. Hay servicios que verdaderamente son fuertes, como puede el tema del metro. ¿no? Otros tuvo más años, como el tema del barco este, que fallecieron 15 personas. ¿no? Es decir, hay servicios que, que, marcan, que marcan y te afectan. Claro, sí. ahora, ahora has hablado del metro. ¿no? Eh, eh, hasta ahora hemos estado hablando de precipitados. Pero creo que el tirarse a las vías del metro o del tren es uno de los métodos que más se utiliza para suicidarse. No sé si desde bomberos y tu intervención tienes también esa sensación de que es un método que se utiliza bastante. Sí, se utiliza. El tirarse, el tirarse al, al tren se suele utilizar, aunque hay otros métodos que, que son... Por ejemplo, el ahorcado es uno de los mayores que se utiliza. También es una, una parte cultural y una parte también geográfica. Es decir... Eh, digamos que colgarse en las zonas rurales se, se da más, ¿no? Porque posiblemente la gente tiene cuerdas, eh, la gente del campo tiene cuerdas, tiene árboles, ¿no? O sea, pero vamos, aquí, aquí se suele dar bastante también el tema de... de, de, de, de si quieres saber, te puedo, puedo contar dos casos muy curiosos de, de, también de, de gente que uh -huh. han actuado, compañeros míos, de, de gente que se ha colgado, ¿no? Y, uh -huh. y lanzarse a Metro... O tren es otro de los puntos de suicidio también, pero ya te digo que hay otros que se dan más, ¿eh? el precipitado, el. también va por género, ¿eh? es curioso, va por género, porque eh, las mujeres, las mujeres eh, lo intentan, hay intentos de suicidio cuatro veces más que los hombres, intentos, pero que lleguen a suicidarse es cuatro veces más los hombres que las mujeres, es curioso esta, esta cifra que se invierte, ¿no? Sí, sí. Va, va también por, por género, ¿no? La mujer suele ser más con, con fármacos, envenenamiento, ¿no? Eh, uh -huh. Y los hombres pues, suelen ser más eh, colgarse o precipitaciones. ¿no? Muy bien. Hablabas ahora de un par de casos de, de ahorcados, ¿no? Sí. ¿Qué, qué sucedió sí. en esos casos? Pues mira, en este caso también actuó Miguel Cervera, el sargento Miguel Cervera. En uno de ellos, un hombre que se colgó en el marco, dice, yo no sé cómo pudo aguantar la cuerda en el marco porque estaba a un palmo del suelo, Puso la cuerda en el marco de la puerta y ahí se colgó. Y lo curioso de este caso es que dejó dos cartas. Dejó dos cartas, una a su familia y otra para. ponía eh, para usted, señor juez. Claro, mis compañeros no, no abrieron las cartas porque. Pero este caso fue curioso porque, vamos, mmm, lo hizo predimitadamente. No es que entró en un, en unas, en, en, en un énfasis de, de que sí, de que no. Lo tenía muy claro. ¿eh? Además, okay. eh, Claro, aquí también resulta algo curioso. Bueno, te cuento el otro caso. Sí, el otro caso, que también estaba el compañero Miguel Cervera, es un hombre que era minusválido con un 90% de, de minusvalía. ¿vale? Ajá. Bueno, pues se lo montó de tal manera que desde la cama llegó a la terraza, cogió las cuerdas de las persianas, y lo que es el hierro este que es para bajar y subir el toldo, ahí ¿vale? sí, ató la cuerda y lo puso de tal manera a la ventana para que hiciera tope y con las cuerdas de... O sea, un trabajo de ingeniería, o sea que lo tenía muy claro el, el pobre hombre, ¿no? Y, y, y nada, y se lanzó, se colgó de, de esta forma, ¿no? O sea, una forma que, que nunca había visto, ¿no? Y va, bueno, claro, ante la imposibilidad de sus movimientos, pues buscó una forma, ¿no? De, y fue pues, esto también, también para, para, para de, de, de colgarse, ¿no? Ahí cuando y, llegáis claro. encontráis el cuerpo ya sin, sin vida, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Desgraciadamente. Eh, y a veces cuando, de una forma muy desagradable, ¿no? O sea, he visto situaciones de personas que se han lanzado de bastante altura o cierta altura y, y vamos, y las situaciones, la, la escena es muy desagradable y ahí, mira, esta es otra de las cosas que, que te afectan mucho también, ¿no? Pero te eh, refieres al cadáver, ¿no? A la visión del cadáver. Sí, sí, de la forma que ha quedado. Eh, también recuerdo que fui a un servicio con de, de tentativa suicida, iba con, con Miguel Cervera también y con otros compañeros, y, y, bueno, un chico un chico que con adicciones, ¿no? De drogadicción y tal, y se lanzó de un séptimo octavo piso. Y cayó en un patio interior, en un patio interior, que vivía un matrimonio mayor. Bueno, pues no falleció. Cuando llegamos allí, ya se había lanzado, estuvo el SAMU y respiraba. O sea, respiraba. Roto por todos los sitios. O sea, además, para... para sacarlo y llevarlo a la ambulancia tuvimos que hacer unas maniobras un poco porque claro eh, el Samuel le puso botellas y lo tenemos que bajar en vertical no entonces eh, se, se, compli se complicó bastante y esta situación mm, te, te vamos te afecta te afecta porque claro el chico ya tenía muchos problemas pero es que encima y va a comillas, con vidas no nadie quiere que fallezca pero es que yo no sé cómo quedaría el chico pero te aseguro que vamos estaba roto por todos los sitios pero respiraba le, le hicieron el sámbul, le, le metió la fábula para, para respirar y tal y, y darle eh, ayudarle con, con, con respiración artificial uh -huh. y claro y te vas que cuando vuelves al parque pues te dices vaya, vaya tela no lo que lo que le espera a este pobre chico no claro y eso cuesta claro. afecta sí porque suma sus problemas de antes pues un problema también mayor que es eso la, la rehabilitación que le pueda que pueda claro. tener por delante no claro Claro, claro. Entonces, estas cosas estas cosas te afectan. Entonces, te digo, Fernando, que llegamos a sitios donde, donde tenemos éxito en el sentido de que hemos conseguido. Es una satisfacción y una alegría tremenda, ¿no? De, eh, ves, te, te ves te súper ves útil, súper válido, que has salvado una vida, ¿no? Eh, y y se si están los otros casos, que desgraciadamente, pues es la, la, la, la polaridad la cara opuesta, ¿no? Yo me, me imagino que desde bomberos una vez eh, superáis esa situación, a lo mejor conseguís que la persona no, no se suicide, me imagino que no se tiene un contacto con esa persona, ¿no? como que le perdéis la pista y no sabéis qué habrá pasado de esa persona, a lo mejor tres meses después o un año después, es así, ¿no? Pues, pues sí, eh, normalmente no, no se, se te pierde la pista, no, no sabes nada de, de esta persona, a no ser que de un caso como el que te he contado antes, que la misma persona que fue reincidente a los tres meses, y que uh -huh. la misma dotación fue, que eso fue una casualidad, ¿no? Pero normalmente, como no sea una casualidad de que alguien conoce y te comenta, no, no, se le dio de la vista. Eh, antes hemos hablado de alguna diferenciación por sexos, ¿no? Entre hombres y mujeres. No sé si tienes algún caso que compartir con nosotros también de intentos de suicidio, quizás con niños, con adolescentes. ¿Has, has visto algún caso así? Pues sí, sí. Eh... Sí, que hay, Fernando, por edades, y hay niños también que han intentado suicidarse. Te puedo contar un caso de un compañero, Miguel Ángel Laguna, que, que, nada, que avisaron eh, de, de un servicio de un niño que se quería eh, precipitar, lanzar de un balcón. La, la información era un poco confusa, le dijeron que estaba en un tercero. Total, llegaron allí la dotación y estaba Miguel Ángel al mando del servicio. Y cuando llegaron allí, el niño estaba en el segundo balcón. Total, que subieron con la escalera, con la autoescalera y se aproximaron poquito a poquito. El niño tenía la mirada en el suelo perdida totalmente, hasta que se dio cuenta que tenía delante la cesta eh, los bomberos, ¿no? Y se quedó muy sorprendido, claro. Entonces, el niño eh, empezó a mirar el casco de, de Miguel Ángel Laguna. Y eh, Miguel Ángel se, dio, se percató de esto y entró en conversación. ¿Te gusta el casco? Y el niño sí, total, que ya tenía ahí un vínculo donde empezar a comunicarse con el niño, sin que se asustara, ¿no? Poquito a poquito se fue aproximando, se le quitó el casco, se presentó, pues mira, soy Miguel Ángel Laguna, soy bombero, tal. ¿Te gustaría ponerte el casco? Sí, sí, total, que eh, Miguel Ángel ya accedió al balcón, lo sentó a su lado, le dejó el casco, estuvieron hablando hasta que ya eh, recuperó a, al niño, ¿no? Bueno, pues luego eh, la información es que el niño se había lanzado del tercero en diagonal, quería entrar en el primero, en diagonal. O sea, una fila de balcones, él estaba en el tercero, y en la fila del lado de balcones, él quería lanzarse en el tercero al primero. Se lanzó, pero dio la, con la barandilla del segundo y ahí cayó. O sea, que, que una suerte tremenda, ¿no? Uh -huh. y, y un caso curioso por la edad y por la situación y por lo que, lo que vivió este compañero, ¿no? Sí. Luego y, también te puedo contar otro en, caso. En, sí, en este no, no. caso. En este caso, Manus, ¿tienes idea de que puede haber llevado al niño a querer suicidarse? Porque. Estas bueno, ciudades. mira, sí, eh, el niño, no recuerdo la enfermedad que tenía mental, pero vamos, el padre le comentó que sí que tenía, mmm, tenía cierta enfermedad mental, ¿no? No me acuerdo si era el padre Willy una enfermedad muy rara de estas que hay, ¿no? De trastornos, había sí. una enfermedad mental, ¿no? Eh, ah. Sí, sí que la había. A mí me pasó también otro caso, estando en el CECON, en, en comunicaciones, ¿vale? Un aviso también, contacto ah. con la madre de un niño que se quería lanzar por el balcón también. Y eh, la madre estaba trabajando y hay una chica que estaba cuidando al niño. Entonces la chica avisó a la madre, llegó la madre y me comuniqué con ella y me dijo que, bueno, pues que también tenía, pues eso, que era un poco bipolar, hiperactivo, ¿no? Y, y, que, y el niño pues estaba amenazando que se quería lanzar. Y le dije a la madre, ¿hay alguna manera que yo pudiera hablar con él? Dice, voy a intentarlo, total que le pasó el teléfono. Toma, que mira, que hay un bombero que quiere hablar contigo. total que empezó a hablar con el niño. Hola, hola. Mira, yo soy bombero. ¿Te gustan los bomberos? Sí, sí que me gustan. Total, que ya eh, me lo traje a mi terreno, ¿no? Y el servicio estaba saliendo hacia allí. Entonces yo le dije, pues mira, ahora te voy a enviar un camión de bomberos con unos amigos... ...para que bajes con ellos y te enseñen el camión de bomberos... ...y te puedas subir. Sí, sí, sí, seguro. No te preocupes tú, Ile, que eres amigo mío. ¿eh? Soy amigo de Manu y quiero... Total, que nada, que al poco llegaron los bomberos... ...el niño ya entró, bajó... ...le dijo a mis compañeros que quería subir al camión... ...que yo le había dicho... ...y, y bueno, por edades también... ...también se dan... Eh, ...se dan estas, estas situaciones. Sí, con, con, con niños. Con niños, personas mayores, adolescentes... ¿no? ...además hay un vínculo ¿eh? hay un vínculo en adolescentes por ejemplo lo que son desengaños amorosos y todo esto que hay tentativas suicidas suele ser más en adolescentes ¿no? eh, uh -huh. este hecho eh, está claro que, que hay distintos tipos ¿no? ya no existe el suicidio por honor como hacían los samuráis no Con el, el harakiri ¿no? Eh, ya, ya no existe uh -huh. esto pero sí que existen otros tipos mmm, por edades y por y por situación. Eh, no sé si te acordarás de una noticia que hubo en Estados Unidos, un, un colectivo que decía que quería salvar el mundo, que de hecho hizo frente a la policía y al final acabaron suicidándose todos, ¿no? O sea, sí. Incluso se dan casos de estos, de, de, de este tipo de, de colectivos, ¿no? De, ah. y, y bueno ya hay, hay distintas formas, ¿no? Por acoso se suelen dar también, eh, y suele, pues el bullying que se llama el bullying, el bullying ¿no? eh, lo que pasa con los adolescentes en los colegios y todo esto, ¿no? Les ha dado ah. un caso. ¿Has tenido conocimiento de eso, de que por acoso escolar algún niño adolescente se haya suicidado? ¿Te han comentado sí. algún caso así? Sí, sí. sí. Y, y hasta incluso también... Mira, otro caso, por ejemplo, de, de, de que también hizo Miguel Ángel Laguna, que me comentó, es eh, que fueron a, a un señor que se quería lanzar, ¿no? Y eh, se quería lanzar ...porque no aguantaba más a su hijo, era una persona, su hijo era una persona pues, adictiva y no lo aguantaba... ...y a veces eran suicidios porque no soportas como los malos tratos, pues en este caso, ¿no? ¿No se te acordás de un caso también que, que fue muy fuerte que salió además por, por televisión, ¿no? De una mujer que se lanzó con su bebé, con su niño, con su bebé, no su niño... ...se lanzó por la ventana, los dos... ...y bueno, luego eh, la información que se nos dio es que el niño era una persona pues, con trastorno mental, es muy difícil de llevar la mujer estaba atravesando una crisis sentimental con su pareja, se había quedado sin trabajo, y, y esta situación eh, es que no la soportaba ya la, la mujer, esta, no, no soportaba esa situación de angustia y de y, y, vamos, y de, de impotencia y de no tener medios de supervivencia. ¿no? O sea, y claro, eh, claro, serán estos casos también. Sí. Y en casos de acoso escolar, como lo que comentabas antes, ¿qué, ¿qué tipo de acoso escolar lleva a una persona a suicidarse. ¿Te ¿Has tenido información de esto? No sé si abusos, si peleas, si sí. avergonzamientos... Claro, claro. Eh, bueno, ya la propia palabra lo dice, acoso, acoso, ¿no? Es una persona eh, Luego, eh, lo peor es cuando, tanto en este caso como en, en, en mujeres maltratadas, ¿no? Cuando se vive en aislamiento no se pide ayuda, ¿no? Lo peor es que que puede tener una persona cuando está con problemas eh, afectivos, emocionales, de cualquier tipo, es eh, quedarse aislado, ¿no? Uh -huh. No pedir ayuda, porque el aislamiento, mmm, lo más seguro es que te vaya a provocar un aumento de, de esa situación, de tu estado, ¿no? Claro, entonces, en el caso de las víctimas, entonces, de acoso escolar, un buen consejo sería que se sientan rodeados, amparados y... Que, que, que sientan como una red de apoyos alrededor, ya sea entre sí, otros niños, profesores, eh, los muy padres, bien, quizás, ¿no? Muy bien, muy bien, sí. Uh -huh. Tenemos, tenemos que, que pensar, pero fíjate, y ya no solo en, en, en esto de agosto escolar, otro, otro, otra forma de suicidio, otro motivo, es la soledad. Uh -huh. es la soledad, sobre todo en personas mayores. Uh -huh. De hecho, en el País Vasco, bueno, en, no sé en qué país nórdico eh, o, o no sé en qué país han hecho el Ministerio de la Soledad del gobierno. Sí, sí, sí. sí. Y, y claro, eh, yo te puedo decir que, por mi experiencia, que he visto muchas situaciones de suicidios, o a veces no de suicidios, sino de muerte natural, pero que se han enterado la gente a la semana o los diez días de que esa persona... A lo mejor los vecinos cuando no empezó a oler, ¿no? Entonces, la soledad es otra forma, sobre todo en gente mayor, de suicidio, ¿no? ¿Y por qué? Porque de alguna manera... El ser humano necesitamos pertenencia, necesitamos pertenencia, necesitamos apoyo grupal. Fíjate ahora lo que está pasando con esto del COVID. Todo el mundo lo está diciendo, he hecho de menos los abrazos, el contacto con claro. otras personas, lo, lo echo sí. de menos. Entonces, en este caso del bullying, de, lo, de los acosos escolares, si, ah. una, si un chaval o una chavala está en aislamiento, adolescente, además tiene algún problema más, y lo están acosando, le, lo, lo están avergonzando, hasta incluso... Sí. Mm, Además, eh, lo hemos visto, lo hemos visto que, que lo primero que hacen es grabar, grabar eh, esa pelea que le, está, que le están dando una paliza a alguien, grabarla y meterla en las redes, ¿no? O sea, ¿cómo se puede sentir ese, ese chaval o esa chavala, no? O sea, y, y no tener ningún apoyo, porque además se avergüenza de pedir eh, a veces apoyo o, o no sabe a quién recurrir. Y sí. a lo mejor con sus padres resulta que están divorciados separados con muchos problemas, ¿eh? es decir, que, que sí que es otra forma también y que, y que habría que hacer algo más con todo esto. Claro. Eh, pues mi ma o sea, en los colegios se intenta se intenta poner medios, pero no siempre son los suficientes. Sí. Uh -huh. Muy bien. Hay algo por lo que también me gustaría preguntarte sí. y es la comunicación a la familia. Una vez tienes información de que una persona se ha suicidado, a lo mejor lo has presenciado incluso, eh, sí. no sé si te ha tocado o le ha tocado a algún compañero comunicar a la familia de esa persona, mira, es que tu hijo, tu padre, tu hermano o quien sea se acaba de suicidar. Y si es así, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa comunicación? Mira, eh, en un principio, eh, cuando hay algún tipo de fallecimiento, de muerte eh, no natural por accidente y tal, ¿no? en un servicio, mmm, realmente solo puede testificar que ha habido muerte un médico forense. vale Un médico. O sea, realmente nosotros no tenemos esa competencia. Pero sí que recuerdo un servicio hace muchos años un servicio con Luis Manrique, un bombero ya jubilado, amigo, que es psicólogo, aparte de bombero psicólogo, que fuimos a, a una calle céntrica al lado de Ranfe, ¿no? eh, y una mujer que se había precipitado ¿no? a un patio interior. La verdad es que la situación fue súper desagradable, porque me acuerdo que también en ese servicio había otros compañeros veteranos que decían que nunca habían visto en 30 o 40 años que habían estado algo similar, ¿no? en la situación que se quedó la, la mujer aquella. Entonces el portero de, de, de la escalera nos dijo que vivía con una hermana. Y yo subí con Luis Marrique con el cual aprendí muchas cosas del tema de, de suicidio, porque él, aparte de bombero, tenía también gabinete de psicología y, y trataba mucho esto. Y eh, llegamos allí, entramos, era, era una persona ya mayor, y le dijo que, ¿usted vive con su hermana? Y la mujer nos decía, sí, sí, pero es que... Es que no, no, no la trobe, no sé a dónde está. Estoy buscándola. La, la hermana se había lanzado desde el terrado. Ella vivía en el último piso y había subido el terrado, se había lanzado. ¿no? Y, la, y entonces eh, Luis le dio la noticia. Se lo dijo. ¿no? Eh, hay un, yo recuerdo que había una negación, una negación de esta mujer, de una negación que no había aceptación de la noticia y había un... se lo preguntó como tres o cuatro veces pero aún está la hermana aún está y, y Luis yo recuerdo que Luis hubo un momento que ya no utilizaba la comunicación verbal sino la comunicación gestual no moviendo la cabeza de arriba abajo con gestos para que ella empezara a aceptar no Luis como psicólogo eh, imagino que sí que podía dar esa noticia y además era obvio que estaba fallecida o sea, no, no voy a entrar en detalles Fernando de cómo quedó pero eh, lo que es eh, lo que es a bomberos, no, no tenemos esa competencia, no podemos decir. Yo sí que he visto en algún caso situaciones que he estado eh, un accidente de tráfico, ¿no? y no decirlo, pero decir, pues mira, eh, eh, tienes que ser fuerte, ¿sabes? Mm, y introduciéndola un poco hasta que le den la noticia, ¿no? En el hospital sacan y pero vamos, claro. que ya hemos llegado. Uh -huh. pues. Entonces, eh, en ese sentido, no, no tenemos esa competencia. Uh -huh. Habíamos dejado por ahí un tema, que es eh, una situación de Madrid en la cual hubo dos mediadores. Eh, comentabas antes también que sí. no es conveniente tener dos mediadores sí. porque se pierde un poco el contacto con, con esa sí. persona. ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí, sucedió sí. en aquella situación de Madrid? Pues mira, es algo que, que, bueno, que, que aquello... aprendimos mucho de aquella situación todos, sobre esto, sobre que sea un mediador ¿no? y que no intervenga otro, a no ser que la víctima lo esté solicitando a otro, ¿no? Como es en el caso que te contaba del chico del puente, que, que decía que con uniformados, no, había estaba intentando un policía ¿no? y bomberos, no, se retiran y entran los chicos de él. Pues en este caso ocurrió lo siguiente, ¿vale? Una persona que se iba a lanzar y había un policía, un policía municipal, eh, de mediador, ¿no? Y lo estaba llevando bastante bien. Pero llegó otra persona más profesional en el tema, ¿vale? Eh, llegó una psicóloga, y con el celo profesional, con el celo de ayudar, de tal, intervino. ¿no? Eh, de alguna manera, el, el chico, este, el policía, el compañero, este se desplazó, y al intervenir ella, inmediatamente la, la, la, la víctima se lanzó, se lanzó. Por eso hay que tener mucho cuidado. A veces aprendemos, eh, desgraciadamente, con, con consecuencias no deseadas, ¿no? con hechos no deseados. Pero... Tenemos claro que tiene que ser. Si hay, si hay un mediador que ha llegado a, a conectar, a tener comunicación con esa víctima y la cosa más o menos está eh, fluyendo, no, no, no toques la situación, déjala así, que no intervenga otro. Otra cosa diferente es que a veces en la tele, lo hemos visto, una persona que se quiere precipitar y que estás viendo que da indicios de que se quiere lanzar. Y hemos visto a veces eh, rescatadores de, de, de altura que han hecho un rappel y han pegado una patada porque. Era obvio que se iba a lanzar ya, ¿no? que estaba ya con impulsos. Sí. Entonces, en situaciones así, eh, ya haces lo que haga falta. ¿no? Pero mientras que pueda haber un diálogo, que puedas llevar ese diálogo y que te uh -huh. puedas llevar al terreno, a la, posible, eh, a la posible a la posible, víctima, eh, uh -huh. pues es, es lo, lo, lo adecuado. Súper interesante, sí. muy bien. Eh, Manu, para ir, para ir finalizando, si quieres, podemos hablar de alguna situación que recuerdes con especial cariño porque notas que has hecho un, un trabajo... Eh, que ha dado resultados muy buenos en cuanto a, a, que se, a, a que ha decidido no tirarse o no suicidarse esa persona. Sí. Y, y recuerdas que, que probablemente ha tenido que ver con algo que hayas dicho tú o con alguna actuación que hayas hecho en concreto. No sé si hay alguna situación que recuerdes o que permanezca ahí en tu memoria como, como que qué bien se hizo esto que la persona cambió su opinión o su idea. Pues sí, bueno, de hecho, los, los dos casos que te he contado que fue telefónicamente, ¿no? O sea, con, con, el, con el niño que subió al camión de bomberos, ¿no? Y con la mujer esta que al final abrió la policía y tal. Pero sí, también recuerdo una de una chica que, vamos, que que no que, que se, quería, se quería envenenar, ¿no? Y eh, no había manera de convencerla hasta que me dejó que accediera hasta ella y me acerqué... La observé, le cogí de las manos, la miré a los ojos y de alguna manera como que se desplomó y empezó a abrazarme y a llorar, ¿no? Y accedió a que la bajáramos a la ambulancia y tal, ¿no? Entonces yo allí, eh, mira, aún me estoy acordando y aún me emociono, ¿no? Me, me, me sentí, sentí una satisfacción, algo tremendo, ¿no? Porque fue darle la vuelta, ¿no? O sea, de darle la vuelta de que, de que, vamos, de que se podía haber suicidado y, y al final fue como una despedida cariñosa hasta incluso, ¿no? Sí. Uh -huh. Muy bien, recuerdo ahora mismo ese, podría contarte alguno más, pero ahora mismo me viene en mente ese, porque fue una despedida cariñosa y la chica cedió a la ambulancia y ya se le llevó a, Genial. a... Sí. Uh -huh. Muy bien, pues no sé si quieres comentar alguna cosa más antes de finalizar, Manu, algo que, alguna situación que te parezca interesante o importante. Hay, hay, la verdad es que hay mucha, Fernando. Podría estar por compañeros que me han comentado, por mías propias, ¿no? Eh, eh, podríamos estar toda la mañana. No lo único, pues bueno, pues que ahora te, vamos a tener la suerte en lo que te he dicho, de que se van a formar 15 instructores en, en Bomberos, Ayuntamiento de Valencia, eh, por la necesidad de esta, ¿no?, de instructores para tentativas suicidas y también para ventilación de carga emocional, cómo actuar a víctimas en situaciones eh, críticas, muy críticas. Y entonces, pues bueno, pues vamos a tener esta suerte que se va a iniciar ya, se va a iniciar. Y, y bueno, y que, pues eso, eh, también diría, yo he, he trabajado y eh, he hecho formación en el teléfono de la Esperanza, eh, estoy en ello. También diría que bueno, que ya se empieza a destapar un poco el tabú este del suicidio, ¿no? Y que la gente sepa que no es malo hablar del suicidio y que si hay... Eh, si alguna te das con el caso de que una persona que se queda suicida, le puedes preguntar abiertamente sobre esto. Uh -huh. Perfecto, muy bien. Muy bien, Manu, pues eh, hemos estado hoy con Manu Atanet, que es bombero profesional de Valencia desde el año 1990, cooperante en proyectos de emergencias y postemergencias en distintas ONGs. Actualmente eh, trabaja en Bombers Belmont. Eh, es formador en distintas especialidades, entre ellas apoyo psicológico en emergencias a víctimas afectados e intervinientes y formado en terapia gestalt. Muchísimas gracias, Manu, por tu tiempo y por haber aceptado esta interesantísima entrevista que la verdad es que he aprendido mucho y, y me ha encantado, de verdad. Gracias.